Hola José Miguel, ¿qué te ha pasado? He intentado conectarme a las noticias de La Rioja 24 horas, pero no hay forma de hacerlo. La página dice que la contraseña es incorrecta. Qué raro. A ver, déjame probar. Os estaréis preguntando qué ha pasado a lo largo del vídeo. Aquí viene la explicación. José Miguel ha intentado acceder a la página de las noticias, pero claro, siempre utiliza un protocolo HTTP, como podéis ver en la imagen. Eso quiere decir que se ha conectado de forma insegura. Y un ciberdelincuente se ha aprovechado de esta vulnerabilidad para robarle los datos a José Miguel. ¿Cómo podemos saber si el acceso a una página web es seguro? Debemos utilizar siempre un protocolo HTTPS que nos proporciona un certificado digital de dicha página. Dirás, ¿y qué es un certificado digital? Pues un certificado digital no es más que una especie de pasaporte digital mediante el que el propietario de una página web demuestra que es quien dice ser. Entonces, podemos consultar en la página web qué certificado usa y quién se lo ha otorgado. Para asegurarnos de que accedemos a una página web segura, debemos comprobar que la dirección comienza por HTTPS en lugar de HTTP. En la barra de dirección de los navegadores, normalmente las páginas seguras aparecen en color verde. De esta forma, podemos asegurarnos de que la página es quien dice ser.